La gorda en oferta sí, he ¿Vais cerrando? Ya ¿Sí? Pero vamos a un plan muy suave Ándalo oh. bajito Y salte antes, aquí Pero Te vas a dar cuenta que es súper fácil Súper bien, bájalo, eso bueno Dale nomás. Aquí se pone empinado, ¿lo hay hecho? No, dijo que me quedaba por la derecha. Ah, por la derecha sigue por el filo. ¿Por dónde? Por ahí arribita. Ya. Que un poquito más suave, dobláis a la izquierda y seguís al grupo. Yo te, ah. estar, yo te voy a estar acá esperando. Ya, ya, ya, ya. Despacito y mira para dónde vais para que tengáis el equilibrio. Ojo. ¡Uy! ¡Uy! Atento. Suéltala, suéltala. Eso. ¡Oh, no! ¿Estás bien? Shit, man. ¿Qué pasa no Oye, ¿qué? no te pasó nada. Oye, no. oh, que me asusté, no. ¿Te raspaste el brazo, sí o no? Me cansé. no me <risa> estoy con el ¿Te, te trataste de abrazar al árbol. ¿Puedes bajar más el asiento? No me baja, si no, no baja. No, pero qué bueno que la sacaste baratita. La peleaste un montón. <risa> Acabo el porrazo más espectacular de la vida, weón. Bien, El asiento muy arriba te sí, pasó la cuenta. Sí. No te, no te pasó nada. No, nada, todo bien. Desapareció <risa> detrás del cerro y yo dije, weón, bueno, lo perdí. Las acciones previas son las que condicionan esa seguridad cuando tú y uno ya está en el bajón. Yo trataba de acomodarme para atrás y me. El asiento arriba te quita espacio para maniobrar. Claro. Y sobre todo, maniobrar tu peso hacia atrás, que es lo más importante en las bajadas inclinadas. <ríe> Como suena, genera la presión. La saqué para abajo. Denle chiquillo nomás. ¿Se notaron diferencias o no? ¿Cuál fue más rápido en respecto de la salida? El segundo, ¿cierto? Incluso hay un tema de sonido. Lo que busca la primera técnica, es más que nada enfocarse en que la trayectoria de la curva sea, sea la prioridad. Buena, echa un poquito más adelante, la cadera te quedó muy atrás. ¡Bueno! Pero bueno, evita los frenados dentro de la curva. Eso. Buena, solo el acento. No se concentren en conseguir velocidad en este tramo, que sería toda la acción previa, ¿cierto? Para perderla en la curva con una chanta Vamos chiquillos. Vale. Ahí va Hay que salirse para el ladito Tan ricas esas dos curvas, Vamos, se pasaron Ahí viene, dale rojo Una vez que salí de la curva de allá, no me preocupé de pedalear, me preocupé de llegar bien posicionado a esta, porque esta curva que está acá es un bicho raro, esta cuestión es como un unicornio. <risa> <risa> <risa> <risa> me ando chile? Ando. Se me quedaron, se me acabaron en Chillán y oh, se sí. me volvió a rellenar, muy pastel. ¡Extremo! <risa> <risa> oh, vale. <risa> ¡Uh, claro. que okay, como que tieso! ¡Uh, bueno! ¡Dobló caleta en ese! Sí, ¿Qué creo que estoy es lo correcto. Pasaste susto acá, ¿no? Sí. Te hizo demasiada presión. Ese árbol lo viste encima. Ver, te, sacó, te sacó de acá a acá. Ahí ¿Qué? no te diste ni cuenta. Fue así, pum pum. Y entonces concentrado solo en el bombeo porque esa misma presión la voy a poder hacer entendiendo y la voy a poder hacer tan en el aire para llevarla mejor. Es necesario también volver a las bases, a los basics. Trabajamos basics para poder mejorar después las cosas más elaboradas. Entonces, muy bien, ok, va. Demole. Lo sigo chiquillo. Buen nivel, weón. ¡Bueno! ¡Buen amor! ¡Oh! ¡Bacana! ¡Qué estilo, weón! ¡Bob, Bob, Bob! ¡Te veo bien ahí! Dale, dale, dale! Esa es la motivación del fotógrafo real. ¡Oh, no! ¿Cómo estuvo? Bien. Bacán. Ya, sigamos para abajo. Al wall Ride. Bueno, hasta el, hasta el final. Bacán. Oh. Uy, weón. Tuve que maniobrar, weón. Caí corto y caí para el lado. Debe sentir que está arriba un tren. En términos de maniobrabilidad, totalmente. Escuático poder muerse, eh. mucho más libre. Andé mucho más libre. Mucho más libre no, y el manubrio, Puta, es otra cosa, es una moto, El manubrio. Este es de 78, pero se siente como 80 porque el puño llega hasta el final. No, esta weá es enano, Oh loco. Se fue lado, Eso es lo que no hay que hacer en un circuito. Claro. Hoy iba a fondo, man. Lo, loco de mierda. Qué maestros, cabrón. No, lo encontré en la raja, la raja, la raja. Como que yo soy más de explicar un poco las sensaciones y tú te vas al grano con lo técnico. ¡Oh! No tenéis frío en las piernas, tenéis piel de gallina. Grande alto gol. ¡Oh! ¡No! Bueno, el viento está botando todo. Tomemos una foto aquí con todo el grupito. Bueno cabros. Excelente actividad. Acá chiquillos weón. Se pasaron. Muy bueno. Todo muy muy bueno. Oye, Alto! te quería llevar esta yo quiero tirarme en la fatbike. Llegó el momento de andar la gorda. Está más de lado, qué culo de pingüino, weón. No la vi No, estamos terminando la clínica en balanzas y la última bajada va a ser en la gorda.